Marketing basado en cuentas o ABM para B2B. ¿Qué es esto? Pues parece un rabalenguas, pero no lo es. Así que si quieres saberlo, acompáñame. <música> Negocios en digital 833. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios, ya saben, en digital, en que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios de lunes a viernes, ya saben. Y hoy estamos un miércoles más, miércoles primero de diciembre del 2021. Arrancamos diciembre, arrancan las fiestas de acá, ya estamos a la vuelta de la esquina con fiestas de Quito. Luego fiestas de Navidad, fin de año y se acabó el año, carambas. Así que bueno, espero que todo este contenido que hemos sacado sobre estrategias eh, para armar tu estrategia, tu plan estratégico, y hoy vamos a hablar un tema atención para todas las empresas B2B, cómo aplicar un marketing basado en cuentas, que el acrónimo es ABM, que está en inglés, account based management, eh, management, ¿cómo es? <ríe> es management, marketing, perdón, <ríe> que bueno, vamos a ver, vamos a ver de qué trata, a ver. Eh, pero antes, no sin antes, ya saben, siempre invitarles a que a todos aquellos profesionales, sobre todo empresas, atención, CEOs, gerentes de ventas, que quieran mejorar esa captación de leads de manera constante en sus empresas, pues dentro de cateman.com es mentorías lo pueden revisar. Nosotros les enseñamos a aplicar un sistema que es constante, predecible y escalable para que les venga de manera frecuente eh, leads, ¿sí? Así que bueno, vamos entonces a ver que es esto del, y entrando en materia, el ABM el Account Based Marketing, ¿sí? ¿Qué es? Bueno, es una estrategia de crecimiento, atención, en la cual tanto marketing y ventas se alinean para enfocarse en cuentas ideales de alto valor, ¿sí? Esto me encanta y me fascina, ¿por qué? Porque no es una, transas, no es una venta transaccional, es una eh, venta consultiva en la cual este, puedes crear experiencias de compra personalizadas y puedes utilizar para el lanzamiento de productos y servicios de mercado B2B. Así que, pues, bueno, que en esta estrategia lo interesante es, como decía, que tanto los equipos de marketing como los de venta identifican estas cuentas de, eh, y que tienen mucho valor, ¿sí?, y que pues con esto eh, compartirán objetivos y esfuerzos para llegar a estos clientes potenciales, ¿no es cierto? Entonces, el marketing basado en cuentas lleva la comunicación con las cuentas de alto valor como si fueran, esto es muy interesante, mercados individuales, de manera específica, muy específica, hay un valor muy importante en la personalización, ¿Sí? y la, eh, obviamente la creación de estas comunicaciones y el contenido de valor, ¿no es cierto?, eh, ayudarán a que estas estrategias B2B tengan mejores resultados. ¿sí? ¿Y pues qué más se consigue? Pues los, el retorno del, de la inversión que sea mayor y un alto empuje en la lealtad de tus clientes. ¿sí? Estas cuentas objetivo estarán en el centro de todas las acciones, eh, ya de que se identifiquen estas cuentas, ¿Sí? Ya vamos a ver cuáles son los pasos para implementar. Pero en todo caso, eh, lo que trata es de ayudar a que, como decía, los departamentos de marketing y ventas estén contactados, ¿no es cierto? Que eh, se personalice el contenido, que se acorte el ciclo de venta y que se aumente la probabilidad de concretar eh, los negocios, ¿sí? A acortando. Ahora, ¿qué más beneficios podríamos eh, mencionar? Pues bueno, que... Eh, Ahorras del tiempo en elegir a las mejores cuentas, aceleras el proceso de satisfacer a esos prospectos, mantienes alineados a los equipos de marketing y ventas, ¿sí? tu organización se vuelve más relevante para aquellos clientes que buscas ¿sí? y ofreces experiencias eh, consistentes, haces más preciso el seguimiento de tu retorno de la inversión, simplificas el, o tratas de simplificar el ciclo de ventas y expandes el negocio por medio de vínculos con las cuentas. sí Así que esto es interesante. Ahora, ¿cómo implementarlo? Pues bueno, consta de cinco fases. La primera, crear obviamente el equipo de cuentas. Es decir, este equipo está conformado por personal tanto de marketing y ventas para que se puedan alinear estos dos equipos y hacia un mismo eh, eh, objetivo, hacia un número de cuentas específico. Pero hay que tomar en cuenta que pueden existir un equipo para cada cuenta, que sería ideal, o un equipo para pocas cuentas, o un equipo para muchas cuentas, ¿sí? Entonces, este, aquí debería enfocarse los, a que los grupos sean muy similares, porque si no, no vamos a conseguir el enfoque. Y claro, lo ideal es que sea eh, de pocas cuentas, ¿sí? Óptimo, bueno, y esto seguramente para empresas más grandes que tengan un equipo para cada cuenta, porque de pronto la cuenta es súper macro y es de alto valor que necesitas que un equipo esté especializado en una cuenta. Pero en todo caso, eh, cuando es una relación de uno a muchos, necesitas usar tecnología para personalizar estas campañas de marketing a gran escala. ¿Qué más? El segundo punto, bueno... Con base a una lista de leads calificados, porque la, serie, la segunda sería identificar estas cuentas, ¿no es cierto? Eh, marketing califica a estos leads calificados a aquellas, ojo, con el objetivo más viable y de alto nivel, tanto para marketing como para ventas. Entonces, esto es importantísimo, con un objetivo más viable, ¿sí? Tanto para marketing como para ventas. Por otro lado, eh, en, esta, en esta fase, en la segunda fase, se debe crear algo parecido como el avatar, que acá lo, lo, eh, lo, lo ponen como ICP, que es el perfil ideal del cliente, ¿no es cierto?, en el cual, en esta representación del consumidor ideal, se desarrollan eh, los datos demográficos, comportamiento eh, e interacción, ¿sí?, pero obviamente de la cuenta, ¿ya? Ahora, este eh, también… ¿Qué otros factores hay que tomar en cuenta? Es el volumen, el tamaño, eh, esperando definir para esta estrategia. Así que es súper relevante tomar en cuenta estos dos campos también. Ahora, eh, ya de que conoces a fondo a quién quieres atraer, eh, lo que es un elemento fundamental para toda estrategia, y no solo para esta, sino para cualquiera que tengas claro. De hecho, se dice a nivel estadístico que un 68% de las empresas... Eh, eh, tienen tasas más altas cuando tienen identificado este buyer persona sólido, ¿no? Vamos con el tercer punto, crear un plan de cuenta. Entonces, una vez, primero, vamos recapitulando, primero armo el equipo, identifico este equipo a cuántas cuentas, lo mejor o lo óptimo sería de uno a pocas cuentas. Eh, luego se identifican las cuentas. Sí, eh, tomando en cuenta datos demográficos, a quién quiero atraer, el volumen, el tamaño, mientras más claro y específico sea esto está bien, y vamos con el tercero que es crear el plan. Entonces, lo, para esto hay que considerar la visión general del negocio, las iniciativas clave que quiero yo implementar, la relación con el cliente, los ingresos y productos del cliente, cuáles son, el análisis de competidores, los procesos de compra, los puntos de venta, los planes de ejecución y leads, etc. Entonces, esto va a permitir, obviamente, personalizar el contenido para cada cuenta con toda esta información. Número cuatro, comienza ya el proceso de atracción. Es decir, ya pones a andar todo lo que has trabajado anteriormente, ¿no es cierto? Atraer estos contactos gracias al contenido personalizado, ¿sí?, Aquí ya entramos en la fase de atracción a través de este contenido personalizado y en diferentes canales, ¿sí? Donde tú puedas interactuar con estas cuentas. Por esto es importante que utilices ya los canales de inbound Marketing eh, existentes. De hecho, yo, de preferencia, ustedes ya saben, eh, es bueno tener en los diferentes canales, pero eh, por LinkedIn es imprescindible si estamos hablando de B2B. Entonces, este, determinar estos, los más adecuados y... Eh, así como todos los materiales e información para dar soluciones y que deleiten a las personas para esa toma de decisiones, ¿sí? ¿Qué más? Y el último y el quinto, que es interactuar con los contactos y las empresas. Al abrir un canal bidireccional, puedes comunicarte con, tu, con las cuentas de objetivo y permitirles que ellas, a su vez, estén en contacto contigo. Con esto construirás relaciones sólidas. Al estar alineados, obviamente, marketing y ventas, eh, Va, para definir las estrategias y las reglas, pues bueno, eh, se, se dice que, y ya, haciendo ya este, este seguimiento, para aquellas cuentas con interacciones de leads, pero sin actividades de venta en los últimos 7 días, se puede hacer una alerta al área de ventas para que haga el seguimiento. O a su vez, para aquellas cuentas objetivos sin actividad en los últimos 30 días, se eh, podría hacer una campaña para un awareness, ¿no es cierto? Para un, una eh, presencia de marca. Así que, pues bueno, este contenido también hay que tomar en cuenta que tiene que ser muy relevante para que nutra la relación, ¿sí? Eh, por eso es importante emitir el contenido correcto en el momento preciso. Y hay otros, otras estadísticas, y con esto estamos terminando, que el 80% de los marketeros dicen que el AVM, es decir, el Account Based Marketing, Mejora los eh, valores eh, del de tiempo de vida de los clientes, mientras que un 86% señala que las tasas de oportunidad eh, son mejoras, mejora en ese 86% las oportunidades ganadas. Así que, pues bueno, espero que haya sido de agrada esta información. Nos despedimos, nos vemos. El día de mañana tenemos igual otra increíble entrevista con Antonio José Sobalvarro. Él es guatemalteco y nos cuenta justamente cuáles son los retos y desafíos del el software para retail. Nos vemos.